soy Ibai Alzaga, hace ya casi cuatro años que he ejerzo como concejal en el Ayuntamiento de Munguía y habitualmente os hablo desde este mismo despacho pues, eh, para contaros qué es lo que ocurre en los plenos principalmente, pero hoy no, no voy a contaros nada de esto, vengo pues, con otra historia. Eh, el año que viene, en 2023, volveremos a tener elecciones municipales y últimamente, pues eh, habéis sido ya bastantes las personas que os habéis acercado a mí, tanto miembros de EH Bildu como gente que no tenéis ninguna relación orgánica con EH Bildu. Algunos para preguntarme a ver si me voy a animar y, y voy a seguir en la siguiente legislatura y otros más que para preguntarme, pues directamente para hacerme la propuesta o la petición de seguir. Bueno... Hoy os puedo decir que, que he aceptado esa propuesta y que tras un proceso interno de, de H Bildu pues la militancia así lo ha confirmado y por lo tanto sí, seré cabeza de lista en las próximas elecciones municipales y me presentaré como, como candidato a alcalde por H Bildu para Munguía. Por suerte eh, no voy a dar solo ese paso. Tanto Mayalen Zavala como Arcaiche Lorcha, que ya son miembros durante esta legislatura de, del equipo de trabajo, eh, también van a continuar junto a mí. Y bueno, pues eh, deciros que nos reafirmamos en, en los objetivos que nos marcábamos al principio de legislatura. Hablábamos de que era necesario un cambio cultural en Munguía y hablábamos de, pues de, de construir el Munguía del futuro ¿no? basándonos en en otra serie de principios y, y de valores y en eso seguiremos, la verdad que aunque parezca mentira cuatro años se quedan cortos para, para objetivos tan gordos como los que nos marcábamos y mucho más si tenemos en cuenta que en medio hemos tenido una pandemia que bueno, pues nos ha puesto todo patas arriba, por lo tanto esta es una de las principales razones por las que pues, eh, asumimos el compromiso de seguir. Y, y, bueno, que tenemos muy claro que esto no es un proceso que, que voy a hacer yo solo o que vamos a hacer nosotros tres, ni mucho menos, sino que es un proceso colectivo que, que, tenemos, que tenemos que hacer de la mano de, pues, tanto de, de todos los grupos organizados y asociaciones que hay en Munguía, como de distintos colectivos o, o de individuos. Y, y, nada, pues que, que queremos acompañaros en, en este proceso y, y poco más, eh, agradeceros el apoyo que nos estáis dando durante este tiempo, daros ánimos a vosotros también porque como he dicho tenemos muy claro que esto es un proyecto colectivo y por lo tanto pues sabemos que vosotros también eh, pues estáis haciendo fuerza desde distintos sitios y nada más, pues que nos encontraremos en este camino.